Me imagino, no me apareció voy a decir. no, no hay moneda, no hay moneda. Entonces que va a ser piro. Va Ay, a ser como borri. Hijo. Bueno, realmente me pegó a mí. ¿Suave? ¿Suave? ¿No? Pero... ¿Por qué se tiran, huevón? Ay, no me la conté... ¿Pero digas algo? Ayúdenme... No, no, levanta el cebo marica... <risa> ¿Los chuzamos? Claro... Ah, no. Yo vamos a despegarla? Chegana, chegana. Ah, no, ya vencí que el 2 de julio <risa> que siempre cae fácil. No, Marica, yo veo hace minutos, me echamos ahí. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? 6. Y son 25, ¿cierto? 6. Is... ¿Eh? Y a intermedio pagan como 800. Pero pagan bueno, Marica. Pues acá, los camioneros, y el basurero, pues si estás con alguien, Marica, si estás solo, no, eso es mera demora. Es el no, tirón del parqueo, weón Echale el carro encima, marica, ah ¡Ay, joder, ya! Uy, marica, mira lo que hay acá ¿Qué? Un pico Jócalo, jócalo Uy, joder, no ya no. Ya sé que me voy a llevar para las peleas ¿Eh? Un pico Uy, sí, bien, hermano porque creo que con eso nadie puede pegar. Ah, pero asusta. <risa> Ay apá me van a violar. ¿Por qué lo van a violar? Los tipos en una cicla. ¿Y eso dónde está? Estoy saliendo camino a Davis. Normal. Oh, ah no ya, ya se fue. A ver porque acá yo mandé un mensaje Que le pegué a Maximiliano, encuentra con el Maca No, aquí soy Tulio Pero el Tulio es el chimba o el Tulio en Fonda? No, el Tulio es chimba No, el Tulio acá es más idiota weón Uy, donde vea lo vean los chuzos Uy, espérate que me... Yo voy a acercar un poquito Le mono eso, mono Uy, sona aquí bien la policía Yo le digo a este pan bueno. Ah, ya sabía, ya sabí. Ah, muy bien, Gonorrano. Para en la esquina. Ah. Oh, cagao. Sigue sí con respeto, todo se puede, Valencia apareció no me gusta oh, no hay moneda no hay moneda entonces que va a ser piro ¿Qué va Ay, a ser no. con... bueno re. bueno realmente me tengo a mí No, marica, sí, pero yo. ¿qué pasa? yo no puedo hacer... O no, sea, yo no puedo hacer uno de... ...de avanzado. Ah, todo imbécil. Yo me rebusco la vida. La vida de otras maneras. comando purito. Pues ¿Fueco? venga y le digo. Agachese y le cuento. uy <risa> Que mierda mira Marija, que todo cojo. No, lo dejas así ya de ruedas. ¿Quién dijo que yo los dejo vivos? Uy, Razón <risa> no le no, no conoce ninguna novia. Si no, no volvimos a saber la, la novia cañas, no, no volvimos no a hacer nada de la novia de cañas Que cual. Sí, desde ese cumpleaños Uy, papi me... Desde el cumpleaños de cañas, todavía no volví a hacer nada <risa> no a hacer la misma huevo monté... Venga, venga, montese, monté a ver si la van a la plato C <risa> No, no deja No la vas a montar No Ah, invés no, imbécil <risa> Camilo, te conseguí una gaseosa. toma, uy, como gracias, escucharon lo que dijo el hey, bobo. ¿no? ¿Qué dijo? No, que le. Eh, quiero ver ese camión de basura como tu ves <risa> llena de basura <risa> más quieres estoy Oye, transmitiendo tengo los bolsillos llenos no me la contes tele suave suave no pero no, porque se tiran huevón ay no me la contes Ay, no me digas que quedé herido. Pero ahí algo. Ayúdenme. No, no, el dron, marica <risa> el <Hazte>, pirón. <mejor. risa> no, los dos piros. <risa> No, no. <ríe> no porque ese es mi primo, pero. Cañas tiene porro. No tengo hot dog. <ríe> no. <sí. ríe> y el dos, ¿Eh, el dos. Ah, sí, tengo uno. eso sí si le gusta no depende de qué de para qué se use eso para qué lo usa yo apuñalo gente con eso por Detroit yo okay? que donde le quepa y donde no haya hueco también se le hace muy no, no, <ríe> Valencia, hasta que lo tumba, tuve <risa> toda la intención de ayudar. Pero... No, que tipo tan lento. ¿Y este neto es, es familia suya? Sí. Uy, no. Me ¿y sé quién putas eso? Es el primero que está usted quién puta. <risa> <risa> se, ¿quién puta? <risa> no sé cuándo se va a comer. No, <risa> no estos dos maricos peleando, huevón. ¿Qué es esa mierda de caña. ¿Para qué pones a recoger maricadas? No, coma mierda y comida por montones acá. Ajá, ¿cómo? Ah, bueno. Suave, que me tumba <risa> Pero no ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Ay, que caída se pegó Bueno yo, muchachos, dije los dejo yo, sé que me caigo del sueño acá, weón Oh, chale Al menos, eh, dos menos, dos, manito, sí Vamos, okay. Vemos, vemos, se cuida ver, nos pillamos. Cuidado. A ver, no para Me quedo así. Ojo. User disconnected from your channel. que es sea eso marica no, al dildo, siguen sí, dildo. ¡Uy ca... Le saco el dedo, le saco el dedo. Ah, no, es que yo no tengo papeles. <risa> Ay, te saco un porro. Da dos bien, bien, bien, bien, bien, hasta el Y esta no es mi casa Hay casa cuatro por en serio si sí. Si hubiéramos sacado más un de no Volvamos a ¿eh? ese Oh, ya, Oye, pero sí. ¿qué fue? Es mi casa Cuidado, nuestra casa bonito <risa> dónde vamos? Uy ¿Vamos por ahí grafite o qué? Hágale, ¿dónde están las latas? Acá tengo, acá tengo una. Tome. Ah, bueno, hágale, no, no, hágale, pinte que yo le vigilo No, que se más rápido. Uy, es que estoy bajo el efecto. Dale, yo también, mi, no, bueno, eso sí, tiene máscara. Sí póngala. Espérate, como que se ha gente va para allá. Yo vienen en el marihuana. <ríe> A lo vi. ¿Cuántos plancitos he hecho? Uno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No sé, Uy, no veo no. bien. Llegaron dos carros, bueno. No veo bien. Nos estamos muy llevados. Sí. No, vámonos Espérate, espérate, no seas loca Uy, es que no se ¿Cuánto? ve nada No sé qué... ¿Cuántos planes se echó? Como cinco 6, seis, no sé No, pero este marica qué bueno Uy, papi, eso está lleno Se sabe manejar, no. Usted tiene cuchillo, ¿no? Un destornillador, eso sí ve. No, oh. metemos. Uy, suena Uy. De... ¿Los chuzamos? Claro. Ah, no. Llevamos una despegala. Despegala, despegala. Acá pintemos rápido. Okay. No ha ganado ninguna puñalada, respeto.